Mi nombre es Julián. Mi amigo principal de transporte es el automóvil. Mi nombre es Oscar Alexanderson. Soy socio fundador de La Cadencia, su lonchería amiga. Mi nombre es María del Ángel. Tengo 19 años y trabajo aquí en la Cafetería Agares. Mi nombre es Sebastián Sarabia. Soy el gerente de Sazón Veracruzano. Mi nombre es Yarif, Yarif Gámez. Mis hijos tienen seis años y cinco años. Por mi trabajo utilizo el carro, pero bueno, pues sería muy bueno este, utilizar la bicicleta para hacer realmente este, los trayectos que, que hago. Todos hemos tenido la experiencia de ir en un eje vial o ir en alguna avenida, en el auto, ver un lugar y decir, ah, se ve muy bien. Bueno, eh, y ya, no te paras, ¿no? Te, y no te acuerdas, a los cinco minutos ¿viste otra cosa que, te, que, se, que hizo que te olvidaras de ese lugar y que definitivamente no vas a... o, o que es muy poco probable que regreses a él? fue pues principalmente por, por su seguridad, el, el, las ciclovías, luego no hay muchas en las calles, entonces hay que estarlos cuidando de los carros a ellos, ¿no? Antes de la ciclovía había tramos de la, eh, la ciclovía donde hay este, por ejemplo, tres carriles, pero generalmente en esas partes es donde más se aprovechaba la gente para estacionarse, entonces desde siempre ha sido como que un carril, bueno desde siempre que yo la conozco, ha sido un carril este, como de estacionamiento, entonces si yo por ejemplo voy manejando y me cargo en el carril derecho, hablando previamente de la ciclovía eventualmente tendré que cambiarme y estarme cambiando de izquierda a derecha he hecho porque siempre ha estado obstruida, la diferencia ahorita es que pues en teoría no debería estar obstruida, aunque mucha gente lo siga haciendo, pero queda libre para los demás, o sea, si bien yo no lo uso, trato de no ocuparlo, pues la demás gente sí puede aprovechar. Pues la verdad, nosotros sí tenemos no muchos clientes que utilizan la ciclovía, de hecho los viernes y, perdón, sábados y domingos, viene gente y dejan aquí su, su bicicleta y se meten a comer y siguen su paseo, en especial los domingos. Nosotros no tenemos problemas con, con la ciclovía, Desafortunadamente aquí corremos mucho riesgo, andar en bicicleta, por los automovilistas, se las avientan mucho. Eh, Tuve que ir por Insurgentes, pero todavía no estaba la ciclovía, entonces me acuerdo que casi muero en ese trayecto, y ahorita que la pusieron, no la he probado, la verdad no he tenido oportunidad de pasar por ahí, pero yo digo que sí la dejen, <risa> o sea, siento que nos ahorraría muchísimos problemas y, y más, sería más rápido que andar entre automóviles. Yo soy fan de la ciclovía, o sea, a veces me facilita muchísimo el trayecto a los lugares a donde voy. Yo nunca he visto que se paren o que se estacionen y que vengan por un café. Normalmente son ciclistas o personas que van caminando, pasando y ya una calle completa cercana a la cadencia o cercana a cualquier barrio, porque cruza muchos barrios, pues va a generar una experiencia mucho más rica de las personas que, que puedan visitar. Si tu lugar es bueno, la gente va a ir de cualquier manera. Yo, por ejemplo, no es como que necesite que un lugar tenga estacionamiento para llegar. O sea, simplemente busco uno en la zona y si voy a un café que me gusta, pues voy a ir de todos modos. O sea, no es como que necesita llegar en el carro. Así que, pues, también considerar eso, ¿no? Aparte, de, pues no todo el mundo tiene carros, o sea, a lo mejor se ve mucho porque ves cinco o seis carros afuera de tu lugar, pero si en todos va una persona, pues son seis personas. ¿no? Necesitas ver como que la, como dicen, el bigger picture, ¿no? como que la, el panorama más amplio.